Les pido que me acompañen en esta nota, chicos, para conocer qué es el derecho al olvido. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a saludar a Bárbara Peñalosa, que es abogada, eh, especialista en derecho informático. Bárbara, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bueno, son jornadas muy importantes, obviamente, y lo primero que quiero es que nos cuentes un poco qué es el derecho al olvido, qué es lo que se está poniendo sobre la mesa, eh, ¿Por qué son tan importantes estos días que estamos viviendo en torno a esto? Contanos un poco. Bueno, el derecho al olvido es eh, un derecho que surge en la Unión Europea a raíz de un caso que han llamado caso Costeja en el año 2014. Eh, y consiste en la posibilidad que tiene una persona de solicitar al busca a través de un juez eh, al busca a un buscador que deje de desindexar de indexar su nombre uh -huh. a ciertos contenidos concretamente. Sí, son contenidos que no se eliminan de donde están alojados, eh, pero ya no se relacionan automáticamente con el nombre de una persona. O sea. con, la caracteri con dos características, que son, que es información que es veraz, es decir, que es información que efectivamente ocurrió, y eh, que hace que el paso del tiempo eh, haga que deje de ser noticiable o que deje uh -huh. de tener algo, eh, cierto interés, ¿sí? Porque ya ese hecho no tiene relación con hechos de la realidad. Entonces, eh, fundado en esas dos cuestiones, obviamente que eh, probando que esa indexación, esa unión automática entre el nombre y el contenido, le causa a la persona un daño eh, en la actualidad. Bien, voy a poner un ejemplo simple, ¿no? Eh, que, que no sería el mejor ejemplo para un caso que te pueda hacer mal, pero voy a poner un caso para que se entienda. Si yo pongo gol, es posible que me aparezca Messi. Vendría siendo eso, ¿no? Pero lamentablemente en muchos casos es con cuestiones que vos no querés. No creo que a Messi le moleste esto. Pero sí hay personas que, que quizás quedan vinculadas eh, y, y sí les causa molestia. Ahora, ¿cómo controlar esto, Bárbara? Porque Internet parece un mundo incontrolable. Bueno, este derecho se va a ejercer en casos eh, específicos, concretos. No es que se pueda ejercer en cualquier caso y por cualquier persona. Si, ¿sí? por ejemplo, un funcionario público no va a poder solicitar el ejercicio de este derecho. Uh -huh. Se nos congeló la imagen, ya la vamos a recuperar a Bárbara, pero es algo muy interesante. Sí. Y si Ay, la infancia... Sí. Eh, ahí te escucho, ahí te sí, escucho, sí, Bárbara. Sí. sí. Digo que si, si la información sigue teniendo relevancia en la actualidad, tampoco va a poder este, eliminarse. Igualmente, si no pruebo que esa, esa conexión eh, me está haciendo daño. Te doy el claro. ejemplo del caso que da nacimiento a este derecho. Era un hombre que eh, en su momento tuvo ciertas deudas, eh, se, se, re, se hizo un proceso, se remataron sus bienes, y en el diario salía, eh, en un boletín oficial salía el, el edicto del remate. Eh, entonces, bueno, eh, pasaron muchos años después y ese edicto seguía figurando, a pesar de que ya se le habían rematado los muebles, los, los, los inmuebles había pagado sus deudas. Eh, si uno tipeaba su nombre en el buscador, inmediatamente aparecía eso, entonces quedaba catalogado o perfilado como una persona deudora. Sí, entonces, bueno, en casos concretos, ha dicho la corte, la Cámara, perdón, que es el, el, el fallo de cámaras el que ahora se está revisando en la Corte, que en casos concretos, restrictivos, se va a poder analizar esta situación. Uh -huh, uh -huh. Eh, Agustina, te sumo a la charla. Bueno, y además eh, comprendamos también que en nuestro país se está hablando mucho porque hay un caso en particular que es el de Natalia de Negri. De hecho, ustedes estaban viendo las imágenes en pantalla de esta persona que tuvo una participación muy importante en un programa de televisión en los 90, relacionado también con el caso Coppola. Y bueno, cuando uno buscaba Natalia de Negri y lo ponía en el uh -huh. buscador, salían automáticamente todas, todos estos episodios que se vivieron en los 90 pero que después ella no quiere relacionar más con su vida actual, que de hecho nada tiene que ver con lo que ella está viviendo en Estados Unidos, a donde se fue a vivir, a lo mejor también escapándose de toda esa situación. Y ustedes, Bárbara, han intervenido en este caso también, ¿no? Desde la Argentina. Eh, sí, en realidad el, el proceso es argentino, Exacto, es decir, se han sí. iniciado en aquí. Eh, y como tiene un, es un caso de, de extrema relevancia eh, general, de interés eh, jurídico, académico, público, la Corte en este caso ha abierto el caso para que podamos presentar lo que se llaman amicus curiae, es decir, presentarse como amigo del tribunal y aportar herramientas que enriquezcan el debate que se abre en este caso. Ajá. Así es que la Universidad Champañat eh, me solicitó hacer una presentación como amigo curiae, eh, curiae y bueno ahí es que patrocino a claro. la Universidad Champañat eh, de la cual soy docente, para, este, eh, digamos, aportar nuestra, nuestra, nuestros fundamentos eh, eh, en apoyo, digamos, del al reconocimiento, claro. al derecho al olvido en este caso, eh, fundado principalmente en lo que es la dignidad de la persona humana, eh, este caso es un buen ejemplo de eso, porque eh, son contenidos de hace 24 años o más, eh, que en realidad, eh, si bien tienen como... Origen el caso Coppola uh -huh. eh, son videos que eh, no, no, no, en su momento ya no informaban sino que eran a modo de reality claro. y, y era un formato de televisión que hoy en día digamos eh, se rechaza porque uh -huh. era un formato en donde había estereotipos de la mujer donde se explotaban las imágenes de la mujer se las humillaba se eh, se, digamos, se las obligaba a hacer cosas que, que respondían a esos estereotipos y, y que hoy en día los vemos y realmente eh, queremos, digamos, eh, que, que ya no existan ese tipo claro. de contenidos en la red. Ahora, bar, bar, aún... mi pregunta es la siguiente, digo, desde lo tecnológico, ¿se puede? Este, a mí me llama mucho la atención esto, cómo un buscador de repente lo puede bajar, ojalá sea así de simple, pero... Veo como que en Internet siempre hay, una, hay un camino que te lleva por una alternativa para seguir relacionando. ¿Cómo es? ¿Se puede implementar? Bueno, esa, esta es una de las cuestiones que surgió en la, en la audiencia y que los ministros de la Corte consultaban a Google, ¿no? Eh, porque Google, de hecho, sí puede hacerlo, técnicamente puede hacerlo, y lo ha hecho y lo hace, sí lo hace en la Unión Europea. Eh, técnicamente es posible simplemente dejar de, de unir al nombre y apellido de una persona eh, ciertos contenidos. Claro. ¿sí? Eh, es, es, no es complejo, no es imposible de realizar, y es importante destacar que la información no se borra ni se elimina, sino que no se, no se une de esa manera, sino que se claro. une de otras, entonces hay otros mecanismos para uh -huh. encontrarlo, o sea, simplemente claro. en vez de Poner el nombre de la persona, poner, por ejemplo, caso Coppola, programas de. No recuerdo cuál era el conductor en ese momento, pero. Mauro Viales. Ahí se puede. De Mauro Viales. Entonces, bueno, ahí se puede llegar en. Se, se, encuentras fácilmente el contenido. Claro. Eso es lo que no esté ligado sí o sí al nombre de la persona. O sea, cuando antes ponías Natalia de Negri, cuando antes no, cuando hoy pones Natalia de Negri, lo primero que te sale es todo lo que se vivió en los 90 con el caso Coppola. Si esto avanzara, cuando uno ponga el nombre Natalia de Negri, va a salir probablemente toda su actividad que tiene actualmente y no necesariamente el caso Coppola. Claro. Pero eso no es que va a estar borrado de la web. Lo aclaro porque Exacto. también en el debate está eh, el derecho a, a la información, ¿no? Claro. claro, acceder a la información y a la libertad de expresión. Pero otra de las cosas es que el, surgían de la audiencia y de las preguntas que hacían los ministros era esto que vos remarcás: que ni siquiera, digamos, al buscar el nombre con el nombre de, de la actora, de la demandante del caso, ni siquiera es que aparecían primero las noticias relativas al caso, socopo las notas periodísticas en donde se analizara eh, el caso en sí, sí, el caso eh, judicial, sino que aparecía como primer, eh, primeros resultados de estos videos que en realidad. Eh, Ni siquiera tenían parte que ver con el caso, de, de, claro. Tenían claro, que ver con todo el show no, mediático no está, que se hacía después. Pero no, no lo, lo periodístico uh -huh, del caso, claro, ¿sí? Claro, y claro. tampoco tenemos en esos resultados de búsqueda todos los logros profesionales que tiene uh -huh. eh, Natalia de Negri hoy en día, ¿sí? Ellos, esos, eso aparece después. Entonces, eh, una de las cuestiones era esta, ¿por qué esto sale antes que, otro, que otra información? Uh -huh. ¿Quién decide? ¿Cómo claro. es que Google decide que eso salga antes y no después? Claro. Entonces, también eso es un debate interesante, porque si bien nosotros eh, tenemos este medio que son los buscadores, como un medio eh, por excelencia para acceder a la información, también tenemos que preguntarnos si estamos accediendo a la información como nosotros queremos o como Google, en definitiva, automáticamente dice claro, lo ordena. ¿sí? Claro, claro. Bueno, Entonces, ese también es un debate que, que este caso trae. Bárbara, la verdad que es algo sumamente interesante. Es, es, es muy eh, importante para los tiempos que vivimos, para los tiempos que se vienen, eh, ir... Es, es, es todo muy, digo, las líneas son muy finitas, ¿no? Pero bueno, tampoco es posible que en Internet todo valga. Este, y cualquiera puede hacer cualquier cosa y así pasa con las redes sociales. Digo, evidentemente hay algún control que ejercer ahí y esta me parece una buena alternativa, porque bien lo decís vos, no se borra la información, sino que lo que se hace es evitar esa relación directa entre una palabra y un hecho en sí. Este, vamos a ver cómo avanza todo esto. Obviamente que son días muy importantes, eh, estos que vienen por delante. Así es, estaremos ahí expectantes a la sentencia de la Corte, que, bien como vos señalás, eh, es muy importante porque es un pasito más en esta delimitación del ejercicio de los derechos en el entorno digital. Gracias, Bárbara, muy amable. ¿eh? De nada, un gusto. Hasta Bárbara luego. Peñalosa, abogada especialista en derecho informático, un tema muy...